Buenos días, mi nombre, bueno, buenos días acá en California, mi nombre es Ana María Mora y soy la coordinadora del capítulo de América Latina y del Caribe de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, ICE. La misión de nuestro capítulo es fomentar la comunicación, el intercambio de información y la colaboración de los miembros latinoamericanos de ICE en asuntos relacionados con la salud ambiental, con el fin de fortalecer la investigación científica, el desarrollo de capacidades, promover la educación en epidemiología ambiental y mejorar la salud pública de la región. Me gustaría darles a todos la bienvenida al primer webinar, el webinar del día de hoy, el cual se titula Exposición a químicos emergentes y no emergentes en agua de consumo humano. Este webinar forma parte de la serie de webinars del capítulo eh, LAC de ASI, llamada Una colaboración con la Organización Panamericana de la Salud para la Educación Permanente en Epidemiología Ambiental. Nuestra moderadora el día de hoy es la doctora Patricia Segurado, la ingeniera Patricia Segurado, quien es asesora regional de agua y saneamiento del equipo técnico regional ETRAS de la Organización Panamericana de la Salud con sede en Lima, Perú. Después de las presentaciones, habrá tiempo para una sesión de preguntas y comentarios. Ustedes podrán someter sus preguntas mediante la función de Q&A disponible en el lado derecho de la pantalla en cualquier momento, de la, en cualquier momento durante las presentaciones. Al, final, al finalizar las presentaciones, nuestra moderadora leerá sus preguntas para que los presentadores puedan responderlas. Intentaremos responder a todas las preguntas y comentarios que podamos durante el periodo establecido. Los micrófonos de quienes no se escuchan están en silencio, con excepción de los, los micrófonos de la moderadora y los presentadores. Este webinar tendrá una duración de una hora y diez minutos y está siendo grabado para poder luego subirlo a las páginas web de ISI y de la Organización Panamericana de la Salud. Habiendo dicho esto, ahora le daré la palabra a Patricia. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Eh, para nosotros, como Organización Panamericana de la Salud, hacer este trabajo con la Sociedad Inter Internacional de Epidemiología Ambiental es clave, en especial, que se requiere, y tenemos tantos desafíos en, en el tema de agua, saneamiento, higiene, y ahora con la época del COVID, como que se nos hace todavía más, más crítica la situación. Creo que tenemos dos eh, grandes ponentes ahora en, en, esta, en esta reunión, pero previo a, a su presentación eh, quisiera hacer una, una, una mirada o una reflexión enfocada a, al agua y al saneamiento. Celeste, por favor, la siguiente. ¿Se me puede pasar, por favor? Ok, gracias. Bueno, tenemos toda una agenda futura hasta el 2030 y tenemos grandes desafíos en agua y saneamiento. Y en el sector salud implica una relación estrecha en el medio ambiente. Nosotros, eh, la salud está determinada por las condiciones en que vivimos y nos desarrollamos. Y muchas de las metas que se tienen en el objetivo 3 de salud están relacionadas con el entorno ambiental. Uno de los principales entornos que, que nos acompaña ahora es el, el tema del agua y del saneamiento. Y estas están incluidas en el objetivo 6. Tenemos metas enfocadas a reducir la problemática de la salud reproductiva, materna, la, la del niño recién nacido, las enfermedades transmisibles tal vez sean las que más se ven y sean en, en todo en nuestro editorial eh, en, de, de, de trabajo se ha visto más reflejado. pero cada vez las enfermedades no transmisibles han jugado un rol muy importante en, en la enfermedad y en, la, en las causas de muerte en la población se ha hecho y ha identificado los perros de riesgos tal vez en el ambiente se ha visto más eh, el tema uh, relacionado con la contaminación del aire, pero en la contaminación del agua es, juega un rol importante en, esta, en, esta, en este factor de enfermedad. y Creo que ahí la, el área de epidemiología ambiental hace un rol importante para destacar cómo las enfermedades no transmisibles también juegan un rol importante esta, este tema de contaminación del agua. Tenemos también todo el tema de las atendidas, que es tradicional y, y importante también, y muy relacionado con la pobreza, las inequidades que vemos en nuestra región. Y la última, tal vez, que quiero mencionar, es todo el tema de la, la, la resistencia antimicrobiana, que también hace un rol importante para nuestra, para nuestra región. En especial, bueno, nosotros les, les damos y, y los, los, los tratamos de combatir, pero ellos también se defienden. Y en este proceso de defensa, de, de defensa se hacen todavía más resistentes y, y se involucra todo un tema de, de salud pública. Siguiente, por favor. Tenemos 11 indicadores a nivel global y tal vez el tema de, de, que se ha manejado antes era, bueno, contar con cobertura de agua, contar con cobertura de saneamiento. Pero Ahora tenemos una mirada diferente. Tenemos que pensar en agua gestionada de manera segura y en saneamiento gestionado de manera segura. Eso nos cambia todo el para mí, paradigma de nuestros indicadores y tenemos un proceso de, de monitoreo global. En los primeros de agua y saneamiento seguro está, está la organización trabajando, la OMS, con, con la UNICEF. Igual tenemos otro instrumento de monitoreo que hace que es el monitoreo global también, que nos da cómo se maneja a la parte de gestión del sector y cómo estamos en todo este proceso para realmente tener una gestión segura. Sí, por favor. La siguiente. Cuando estemos en la región, una mirada de cómo estamos. Cuando terminamos los ODM, teníamos 90 y tanto por ciento de cobertura de agua y teníamos un... Eh, bueno, no llegamos al 70% de saneamiento, pero hoy cuando tenemos una gestión segura de agua y saneamiento, los indicadores nos van cambiando, nos van cambiando porque ya no es solo tener el agua en, en la tubería sino que el agua exista realmente, que sea continua, ya no es tener solamente eh, el, el, el acceso, sino que también que sea de calidad. Y tenemos que pensar que sea asequible, que, sea, que llegue a las comunidades donde más se necesita o sea, que también es otro, otro valor. Y vemos que entonces se convierte en un indicador compuesto. Igual pasa para el saneamiento: que tenga, ya no es que tenga la alcantarilla y descargamos, sino que también que sea tratada, ¿verdad? que sea un agua tratada, y eso nos, también nos cambia el, el escenario ante un saneamiento seguro. Y bueno, tenemos realmente el tema de inequidades que traza a, todos, a una población de 15 millones de personas que aún defecten en nuestra región en aire libre. Eso pues obviamente es un, un otro factor crítico que como, como sector salud y como epidemiólogos tenemos que reflejar esas, esas grandes inequidades que vivimos. Sí. Oh, por favor, regresa al anterior. Eh, en esta podemos ver, eh, solamente para ilustrar un poco, la necesidad de contar con información. Como les decía, ya no tenemos la oportunidad que ahora, eh, cuando dice que el indicador que tenemos que trabajar libre de contaminación, ahora están monitoreando la parte microbiológica y los químicos prioritarios que se han dado al arsénico y al azul. Y ahora sí, solo con la parte microbiológica resulta es eh, difícil eh, tener información. Uh, hay unas grandes limitaciones en este aspecto, que sea accesible a la vivienda también es otro componente que se, sí se, se, se refleja en las estadísticas. Y disponible cuando se necesita, la continuidad no siempre se ve identificada en, la, en muchos de nuestros monitoreos. Sigue, por favor. Así siguiente. esta es la última para dar a, a tiempo a nuestros en el otro eh, eh, indicador y para que tener idea cómo está el proceso de gestión de nuestros países, bueno, el tema del monitoreo de la calidad del agua es algo que se ha debilitado en la región, porque identifican que un 25% de los países hacen una evaluación de vigilancia y monitoreo, sistemas de información en el sector agua. También otro otros factores que tenemos que ir mejorando se necesita una, uh, mejorar nuestro sistema de información y las capacidades analíticas. Entonces creo que eh, hay muchos desafíos que tenemos que hacer para ir avanzando en este tema. Finalmente, yo quisiera, uh, pasar, pasar, por favor en este preámbulo de, de, de indicadores, sí, por favor, presentar a nuestros ponentes. Eh, vamos a presentar primero al doctor Anolis, eh, de, de Su título de presentación va a ser Químicos en el Agua Potable, Tienes y Salud Pública. También tenemos al doctor Pablo Pastel González. Su título de presentación es Hacia el Agua Segura para Consumo Humano en Chile. Avances y desafíos en el control de la exposición y sustancias químicas emergentes y tradicionales. Quisiera leer un poco, leer un resumen del doctor Manolis, el doctor científico de Severo Ochoa y es el Global Instituto de Salud Global de Barcelona. Su investigación se enfoca en factores ambientales, ocupacionales y genéticos relacionados con el cáncer las enfermedades respiratorias y la salud infantil. Ha publicado más de 600 artículos científicos. Fue presidente de la Sociedad Internacional de Epidemiología y de ISSE, del 2016 al 2017. Doctor manolis lo dejamos acá con la palabra. Gracias, uh, con asegurado. Y gracias a la Organización Panamericana y al ICE por organizar este, este webinar. Um, muy, muy contento de estar aquí. Um, cuando hablamos de agua a nivel global, tenemos tres grandes desafíos. Uno es evidentemente el riesgo microbiológico. Un segundo uh, tema muy grande que no nos habíamos dado cuenta um, hace decimos, 20 años es la escasez de agua, la sequía. Uh, y el tercer grande problema es uh, la contaminación química que es un tema que tampoco uh, lo teníamos tan presente, con excepciones, y que um, es un tema de, de muy grande, no solo en eh, la zona agua, pero uh, globalmente. Um, y nos vamos a referir a esto, um, a, este, a este tema. Um, ups, espera, vamos a ver... Pues eh, voy a poner dos o tres diapos solo para el tema de riesgo microbiológico porque es eh, al menos sorprendente y totalmente inaceptable que con toda la riqueza que hay en el mundo que tenemos esa situación que podéis ver y que es muy conocida, que hay 1,3 mil millones de personas que tienen um, um, que no tienen agua potable en su casa. Bueno, pero tienen agua potable dentro de 30 minutos de su casa y hay 800 millones o algo parecido que no tienen agua potable. Es impensable, francamente. Um, y uh, Hay varias políticas, ha mejorado la situación sin duda, hay varias políticas, pero hay muchas de las políticas que hemos aplicado que no funcionan. Este es uno de pocos estudios en realidad, que son un clinical trial, un community uh, clinical trial, que implica la, la comunidad, es en Mali, en un país uh, muy pobre de África, donde intentan uh, evitar uh, las diarreas prácticamente uh, atacando la, el saneamiento y no lo han conseguido, como muchos de, la, de los clinical trials, de los ensayos clínicos que tenemos comunitarios, que no uh, hemos conseguido... Um, tener un éxito. Tienen, um, han conseguido um, reducir, como podéis ver de la gráfica, la, um, el retraso en el crecimiento, el stunting y el bajo peso, que también es muy importante, pero esto no ha sido vía uh, el efecto sobre el saneamiento. Um, pero aquí tenemos un problema, yo creo, um, generalizado en que uh, muchos de nuestros esfuerzos um, van en pensar en nuevas tecnologías, en nuevos procesos y um, muchos de los donantes internacionales uh, en realidad ponen dinero en nuevas tecnologías para el saneamiento cuando ya tenemos bastantes intervenciones que sabemos que funcionan pero no sabemos cómo hacerlas funcionar. Y aquí eh, yo creo que como vamos a hablar también de investigación en este webinar, hay un tema muy grande, y con esto voy a cerrar la parte tremendamente importante de riesgo microbiológico, porque no lo tocamos aquí, en, en investigación, en implementation science, en implementación de la ciencia. ¿Cómo puedes aplicar una intervención que sabes que funciona, pero puede ser que funciona a nivel experimental, pero no necesariamente funciona a, a, a la... A la a, a las comunidades, que también comunidades difíciles, comunidades pobres. Aquí tenemos que, eh, yo creo, poner mucho más de nuestra investigación más en cómo aplicar la, lo, lo, que, lo que sabemos en las políticas de salud a nivel local. Um, voy a poner solo una diapo en, en relación a escasez de agua, que es un problema tremendo, pero que también afecta de eh, una manera diferente el mundo. Esto es eh, lo que se llama water stress, es, eh, pues, uh, ¿cuándo has gastado de todas tus reservas de agua potable? Y um, gastamos ahora, y quiere decir que retrasamos que el problema de ahora, pero lo vamos a tener en el futuro y en el futuro inmediato en algunas partes. Y tenemos claramente, um, las Américas no son de las áreas que tenemos uh, el, más, el más grande problema, lo tenemos mucho más en África del Norte, en... Uh, en Asia Occidental y en otras partes de Asia, uh, pero hay áreas que están gastando todas las reservas que tienen y en poco tiempo van a tener este problema de escasez de agua. Las soluciones que tenemos ahora para escasez de agua son soluciones para países con dinero. Toda la historia de las desalinadoras es imposible que países pobres de África aplican uh, tecnologías como desalinación no, no tienen fondos eh, suficientes para eso. Todas las tecnologías nuevas que tenemos para este problema ya se han desarrollado para países eh, con eh, recursos y tenemos un problema con muy difícil solución. Y vamos a, a, a, al tema principal que es la contaminación química. Pues eh, esto es, son estadísticas de, del gobierno chino. Como no los he fabricado yo. Son oficiales que no es muy fácil a veces sí. um, en relación a la situación en China. Uh, pues eh, la mitad de las um, aguas superficiales, básicamente, no son potables o son potables pocas veces por la contaminación química. Uh, los chinos, um, la, el gobierno chino se ha dado cuenta de esto y están tomando medidas, pero esto solo indica la, que este problema no es un problema minoritario. Uh, igual que tenemos un problema más general con contaminación química en el mundo, tenemos lo mismo con contaminación en el agua. Um, esta contaminación no está distribuida igualmente en diferentes países, pero dentro de, del país también está distribuida de una manera diferencial. Eso es de Estados Unidos, de violaciones de las leyes en relación a, a agentes químicos, um, uh -huh. TACMs, tealometanos o nitratos u otras. Y como podéis ver, los, uh, las áreas de con pocos recursos económicos, son los que tienen el problema, mucho más que las áreas con más recursos económicos. Pues no están distribuidos los problemas igualmente y esto es un patrón global. Um, tenemos nuevos contaminantes. Yo voy a hablar solo sobre los desinfectantes, de, de los uh -huh. productos de desinfección, pero tenemos nuevos contaminantes, um, plásticos a nivel de aguas del mar y otras, y también um, Microplásticos, evidentemente, y tenemos vías de contaminación por microplásticos que ni los entendemos. Aquí es una foto de una larva que ha comido microplásticos y esto va a entrar en el, en el aire, básicamente. Um, pues hay mucha cosa a hacer en relación a esos nuevos contaminantes. Y tenemos los viejos contaminantes arsénico Claramente, el problema más grande es a India y a Bangladesh, pero evidentemente en varias partes de la América de la Latina, como bien conocemos. Eh, no voy a entrar en, en el tema del arsénico en esta, en, en esta charla. Y vamos a los temas de los desinfectantes, de, de los subproductos de cloración. Cloración es una, un éxito de salud pública, tremendo. Um, y no tiene sentido de hablar de... de um, contaminantes químicos en, en, en países que tienen, que tienen riesgos microbiológicos ah, súper, súper altos. Esto ha sido uno de los grandes éxitos que hemos tenido en los últimos 100, 150 años. El problema con la cloración es que cuando tenemos aguas um, que no son uh, limpias, uh, se producen muchos subproductos de cloración, de desinfección y hemos eh, contabilizado 700 de estos subproductos. Los más conocidos son los trihalometanos. Voy a enfocar en esto, pero hay muchos más que los trihalometanos. Tenemos varios niveles. He puesto aquí los niveles de control en, en, en, en Estados Unidos. Y el problema con estos es que varios son cancerígenos en animales o varios son tóxicos. De... Y, pues, ¿qué hacemos? Tenemos una intervención muy positiva y, al mismo tiempo, producimos agentes a niveles muy bajos, es, es, es real, um, pero que no los queremos, no quieres tener uh, cancerígenos uh, incluso a niveles bajos que están uh, y que la población está expuesta toda la vida. Evidentemente quieres evitar esto. Uh, hay un debate sobre si esto es un problema real o no, um, pero hay dadas epidemiológicas muy claras que se está asociando um, esta exposición con cáncer de vejiga. Eso es de uno de los análisis uh, uh, que ha hecho Cristina Villanueva, de mi grupo, um, uh, y uh, es de lo más um, conocido. Es, es las, la dosis respuesta entre exposición a T.A. y cáncer de vejiga, que más se ha utilizado. Y veíamos que a niveles de 50 microgramos por litro, que es bastante común, tienes un aumento de riesgo del orden del 50% que no es poco porque cáncer de vejiga es, es muy común. Um, estos son los límites y lo que estaba diciendo es que tienes un aumento mucho antes uh, más bajos. Pues tenemos un problema. Um, por muchos años, uh, los estudios epidemiológicos, y aquí también entro en, la, en el tema de investigación, evaluaban solo la ingesta de agua. Pues si es un contaminante del agua, pues estamos expuestos cuando bebemos el agua. El problema es que los toxicólogos, nos decían, y los epidemiólogos no los escuchábamos por un, un tiempo, que hay exposición por inhalación y también por absorción uh, uh, primaria Y una grande parte de la exposición de la población pues, es vía inhalación o absorción, cuando nos duchamos o uh, limpiamos las, uh, los platos o lo que sea. Y evidentemente te puedes beber agua uh, limpia um, uh, de botella, decimos, pero no te puedes duchar con agua de botella. No funciona y tampoco es, es ecológicamente aceptable, francamente. Um, los, um, aquí es una gráfica que indica qué pasa cuando uh, nos duchamos, por ejemplo. Uh, esto es eh, exposición por inhalación o por um, dermal. Pues es pre-ducha, después de ducha, a cloroformo en los THM. Cloroformo es un cancerígeno uh, en animales, no es de lo más tóxico que hay. Es cancerígeno a niveles muy altos, pero tenemos exposición um, por varias vías. Y este es el primer estudio epidemiológico que publicó Cristina Villanueva hace um, unos 10 o poco más de años, um, in, donde indica que hay un aumento de riesgo 60% a, a los que estaban expuestos a altos niveles uh, por ingesta, pero también dos veces más alto el riesgo de cáncer de vejiga con los que tenían uh, alta exposición por las duchas o um, bañándose. Pues tenemos exposición por diferentes vías y esto está totalmente aceptado ahora. Y nos pone un problema de cómo controlarlo. ¿Cuáles son los problemas um, para... Um, tomar medidas en esto, porque no es un riesgo que uh, está uh, totalmente aceptado. Aunque hay experimentos en animales, experimentos en laboratorio y estudios epidemiológicos. Los problemas es que muchos de los estudios tienen un problema gran, importante de cómo hemos evaluado la exposición. No, no, y esto también la ingeniera uh, se, se ha indicado que hay un problema de no tener suficiente información sobre contaminantes de, del agua. Um, aquí también es lo mismo de cuando hacemos investigación. Y también hay un problema con, con el tema de cómo explicamos eh, biológicamente esta asociación. Sí, son cancerígenos en animales, pero a niveles eh, muy altos. Si nosotros que estamos expuestos a niveles más bajos, uh, mucho más bajos, pero estamos expuestos toda la vida, ¿tenemos un riesgo o no? Y aquí hay un problema de cómo lo demostramos esto. Y claramente hay un problema que es un problema general en temas de salud ambiental. Estamos expuestos en mezclas, no estamos expuestos en trihalometanos, es cuatro. Estamos expuestos a 700 otros o más subproductos de cloración. ¿Y cómo evaluamos la toxicidad de esta mezcla? Esos problemas... Uh, me refiero bastante en investigación, pero son temas que tenemos que solucionar para después hacer la evaluación del riesgo y la intervención. y Evidentemente, uh, otra vez vuelvo a lo que ha dicho una ingeniera, tenemos un problema de no tener datos globales. Bueno, vamos un poco más rápido. Esto es el listado de subproductos de cloración en la piscina por debajo de nuestro centro. Aquí estamos con Cristina, Vida Nueva y yo. Y por debajo tenemos una piscina. Hemos analizado todo esto en un muy buen laboratorio de Susan Richardson de Estados Unidos. Es... Y toda la investigación y casi toda la regulación se basa en el cuatro compuestos. Y esto nos pone un problema, tanto por los investigadores como por los reguladores. Está bien si estos cuatro compuestos son indicativos de lo que pasa en el agua, de toxicidad. No está bien si estos cuatro compuestos, que son los más prevalentes, seguramente, si estos no indican la toxicidad de la mezcla de agentes químicos en el agua. Y aquí tenemos un problema. Voy a ir un poco más rápido. Uh, evidentemente, tenemos diferencias entre, nos, entre los humanos como en los animales. Um, y hay gente que, esta es, decimos, la dosis respuesta de toda la población, y sabemos que hay gente que son más susceptibles y otros que son menos susceptibles. Los más susceptibles responden a niveles más bajos, los menos susceptibles responden a niveles más altos. Y eso también con los, eh, tenemos eh, estudios en, en, en animales en el laboratorio que lo ha indicado que quienes en salmonelas por ejemplo, una respuesta diferente depende de si expresas un gen o no. Nosotros hemos visto esos resultados, estos eh, son genes que funcionan en humanos, lo hemos hecho en el estudio de vejiga que hemos, y en España, y hemos visto exactamente el mismo patrón, pues hay gente que son más susceptibles que otros. Y eso también es importante para la regulación, porque en realidad tienes que proteger a estos, que son menos susceptibles, también son muchos en este caso. Vamos un poco más um, rápido. Um, um, solo una, uh, dos diapos sobre qué sabemos de la, de la exposición a nivel global. Um, pues es muy difícil encontrar... Uh, Datos sobre la exposición a nivel global. Lo hemos hecho a la Unión Europea y nos ha costado mucho, y la Unión Europea tiene buenas uh, bases de datos, esto se ha publicado, y hemos podido, teniendo la información sobre la exposición, estimar que cada año en, uh, en Europa tenemos más o menos 6.500 uh, cánceres de vejiga que se podían uh, prevenir por esta exposición, 5% de cáncer de vejiga. A nivel global, lo estamos haciendo ahora y estamos colaborando con muchos de ustedes y con uh, Pablo seguramente. Uh, y um, como podéis ver, tenemos datos, ahora tenemos más datos aquí. Uh, tenemos datos de varias partes del mundo y tenemos los clásicos datos de África y es muy difícil eh, estimar la exposición aquí. Pues, para concluir, um, los, um, estes, estos agentes químicos, los subproductos de, de, de, de cloración, um, a niveles que estamos expuestos, normalmente los uh, podemos asociar con efectos importantes. Um, tenemos problemas serios en la investigación y que tenemos que solucionar. Tenemos ahora nuevas tecnologías, uh, creemos que podemos solucionar unos de esos problemas y es importante de entender también la biología para después controlar mejor. Y claramente aquí tenemos un problema importante cuando hablamos de salud pública porque si quieres agua, Limpia. No quieres tener riesgo microbiológico. Al mismo tiempo, puedes tener agua limpia sin tener necesariamente altos niveles de agentes, de, de contaminantes químicos. Podemos hacer las dos cosas y podemos hacerlo en la mayoría, no en todos los países del mundo, seguramente, pero en la mayoría de los países del mundo podemos hacer lo mismo y es lo que tenemos que hacer. Um, aquí es el equipo. Uh, Cristina Villanueva es uh, la jefa del programa de Agua de yes Global y muchos de los otros compañeros, compañeras de, del equipo, con quien hemos hecho todos esos estudios. Muchas gracias. Gracias a por su brillante ponencia. Ahora, con, en, en hora del tiempo, vamos a, a pasar a nuestro siguiente ponente. Eh, su título uh, es, de su presentación es hacia el agua seguro para consumo humano en Chile: avances y desafíos en el control de exposición de sustancias químicas emergentes y tradicionales. El doctor Pablo Pastel González es profesor de la Asociación del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la Constitución Universidad Católica de Chile. Es investigador principal en el Centro de Desarrollo Urbano Sostenible. De Santiago, de Chile, obtuvo su grado de Ingeniero Civil en la UC en 1965 y su doctorado en Ingeniería Civil y Ambiental en Northwest University en U.S., Estados Unidos. En el 2002 es profesor de cursos de pregrado y posgrado en los temas de calidad del agua y geoquímica ambiental y busca desarrollar investigaciones científicas de vanguardia que alimenten el desarrollo de políticas públicas toma de decisiones y tecnologías para enfrentar los actuales desafíos de sostenibilidad. Doctor la palabra es Bueno, muchísimas gracias eh, a los organizadores de este evento eh, en particular a ISE y la OPS eh, muy, me siento muy honrado de, de, de estar participando acá eh, avanza la diapositiva se ve bien muy bien. Eh, primero que nada quiero partir agradeciendo a este que es un trabajo de un equipo en donde eh, ahí ustedes ven los nombres de las personas que involucra desde epidemiólogos y probablemente alguno de ustedes ya conoce a Sandra Cortés o a Cintia Leiva. También involucra ingenieros Ignacio, Alejandra y María y también una abogado Alejandra Test. También quiero agradecer el financiamiento que hace posible este trabajo que es eh, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo que financia este centro de desarrollo urbano sostenible. Voy a empezar dando un poco de contexto y eh, ya se mencionó algunos de los temas, pero si nosotros queremos progresar en estas agendas compartidas globales, nosotros tenemos el agua en el centro. Cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en este concepto que recientemente se ha hablado de doughnut economics, en donde la Humanidad tiene un espacio seguro y justo eh, en donde se quiere desenvolver y este espacio está, tiene un perímetro externo que involucra eh, variables físico-químicas y, y fronteras biofísicas, como por ejemplo el calentamiento global pero al centro tiene que tener también una fundación social y en la fundación social está la equidad, eh, los trabajos, la representatividad y también está el acceso a agua suficiente para todos. Y esto está bien reflejado también en los objetivos de desarrollo sostenible que están en el gráfico a la derecha, donde el, el, agua, el agua limpia y, y el saneamiento están al centro y están muy relacionados e interdependientes con otros objetivos. Objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con pobreza, que tienen que ver con ciudades, con ecosistemas eh, marinos, terrestres, etcétera. Así que eh, ese, ese es el lugar donde nosotros estamos eh, pensando. Ahora, ¿cómo nosotros abordamos esto, eh, este gran desafío? Nosotros tenemos, eh, y desde la propuesta que nosotros hacemos, eh, yo soy ingeniero hidráulico, así que esto de la cuenca me parece, como me sale muy natural como una base de análisis para estos temas que tienen que ver con agua, porque son sistemas completamente interconectados. Ustedes acá ven una, un dibujo, una imagen eh, de una cuenca tipo, eh, y acá pueden darse cuenta que es la chilena, porque por un lado tiene la montaña y muy cerca tienen el océano pacífico. ¿ya? Eh, y en la montaña nosotros tenemos fuentes de agua y somos muy afortunados de que los Andes nos proveen fuentes de agua y también un sistema natural de autodepuración. Pero en el mismo lugar, eh, en algunas partes en Chile, tenemos por ejemplo la minería. Y la minería es una fuente también de presiones hacia nuestros recursos hídricos, tanto desde el punto de vista del uso como de la producción de contaminantes. Y al mismo tiempo, estos mismos Andes que nos dan agua, nos dan recursos mineros, también tienen enriquecimientos de algunas especies que son contaminantes. Entonces, esta geología natural de nuestra cuenca también condiciona los desafíos que tienen distintas ciudades o distintas poblaciones eh, en su exposición a contaminantes naturales o antropogénicos. Eh, cuando nosotros pensamos en sustancias químicas que nos estamos exponiendo a través del consumo de agua, eh, podemos pensar en fuentes antropogénicas y fuentes naturales de agua y que tienen sus captaciones y van a plantas de tratamiento. En estas plantas de tratamiento eh, nosotros las ajustamos a los estándares de calidad que nos indican las normas. Eh, también tenemos otras eh, fuentes de exposición a agua de consumo, por ejemplo el agua embotellada. Y en el caso de Chile, por ejemplo, hay algunas de estas aguas minerales que si uno lo llegara a contrastar con la norma de agua potable que no corresponde, naturalmente, pero uno se alarmaría porque ve algunos valores que la sobrepasan. Al, al momento de hacer esa evaluación uno debe considerar las distintas fuentes, además de la exposición, por ejemplo, a eh, químicos al respirar, eh, exposición dérmica, eh, material respirable, etc. Entonces, eh, tiene que ser como un análisis eh, integral. Al mismo tiempo, vamos a ver que en nuestras cuencas tenemos zonas urbanas y zonas rurales. Y por ejemplo... Los sistemas que controlan la calidad de agua potable en los sistemas urbanos difieren los de agua rural. Y por lo tanto eh, hay distintas dinámicas eh, en, en ambos casos. Veamos ahora algo del de, caso chileno porque finalmente lo que quiero hacer es un poco bajar eh, algunos de los desafíos que eh, enunciaba Manoli a un caso particular que es eh, el caso de Chile. Y me imagino que las distintas personas que hay acá eh, escuchando eh, van a poder ser capaces de extrapolar eh, todo esto a lo que puede ocurrir a sus países. Probablemente los nombres de algunos contaminantes no, no van a ser los mismos, pero el caso, el, el, los casos van a ser eh, similares. Eh, hay un escritor chileno, eh, a principios de 1900, que se llama Benjamín Subercazó, que escribió un libro que se llama Chile, una loca geografía. Y la verdad es que eh, en esta larga y, y angosta faja de tierra tenemos una diversidad de ambientes, ambientes químicos y geoquímicos que ponen desafíos muy importantes a lograr un agua eh, suficiente y segura. Y si bien es cierto, tenemos esta suerte de que los Andes nos provee eh, una, una fuente de agua con un proceso de depuración natural y nuestras cuencas son relativamente Cortas, los ríos que nosotros tenemos acá son sustancialmente más cortos que los que existen, por ejemplo, en el hemisferio norte o en Europa, donde tienen unas pocas cuencas. Acá en Chile tenemos 101 cuencas. Eh, y ustedes pueden contrastar ese número con las pocas cuencas que hay en, en, en Europa, digamos, y, y las grandes áreas que ellas, ellas cubren y que son transnacionales. Entonces, en ese sentido, tenemos quizás menos desafíos de eh, algunos contaminantes como por ejemplo los que son de fuentes de plantas de tratamiento, porque no muchas veces hay eh, afluentes aguas abajo de una descarga, pero sí, sí hay casos que los hay. Entonces van variando eh, la importancia de los problemas. Eh, y en esta eh, geografía eh, loca, nosotros eh, empezamos en 2018 a hacer un trabajo de qué contaminantes hay en las fuentes superficiales, y tomamos un millón de datos que había en el gobierno, la Dirección General de Agua, y empezamos a generar mapas hidroquímicos. Eh, y lo hemos puesto en, distintos, eh, en distintas publicaciones, que, que hay una que va a salir el próximo año, que se llama Water Resources en Chile, y también en plataformas de consulta que están a cargo del de gobierno. ¿Ya? Y esto ha sido también financiado por eh, el gobierno. Entonces hemos hecho un mapa hidroquímico donde eh, tenemos una idea de la distribución de contaminantes tradicionales como nitrato eh, y otros menos tradicionales como por ejemplo eh, boro eh, o, o me, algunos metales. ¿ya? Claramente en el norte de Chile tenemos la parte más árida donde hay aguas más saladas y ahí hay mayor eh, presencia de eh, contaminantes metálicos, incluso tenemos problemas de drenaje ácido, y aquí en este panel de la derecha pueden ver pH que bajan en algunos ríos o en algunas fuentes de agua hasta casi dos ¿no? mientras que más surse control. También tenemos esa misma imagen eh, para aguas subterráneas, donde vemos que más hacia el centro de Chile tenemos problemas, por ejemplo, con mayores concentraciones de nitrato que se asocia a contaminación difusa, y en el norte de Chile sigue habiendo problemas de sales, el boro, que es un caso que voy a contaminar, co comentar, eh, es uno de ellos. Y cuando nosotros miramos la situación de Chile es bastante favorable en términos de agua potable y saneamiento, y estos son algunos de los datos que, que uno puede consultar y eh, que están disponibles en, en distintas fuentes, y que muestran que, que Chile ha evolucionado en los índices bastante bien. ¿Ah? Eh, en términos de comparación con Latinoamérica y, y Norteamérica y Europa, eh, se ve bastante bien. Ahora, estos son promedios, y de hecho, por ejemplo, si nosotros vemos el cumplimiento de la norma de agua potable, que es la norma chilena 409, eh, y empezamos a ver todos los eventos, de, de eventos meses parámetros, si se cumple o no la norma, eh, solo un 0,22% en el 2011 eh, reflejaba incumplimiento, mientras que en el 2019 eso bajó a menos de la mitad. Entre los parámetros que habían incumplimiento, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, eh, típicamente han sido en algunas localidades concentradas eh, en el norte y en alguna parte en el sur: eh, sales disueltas, eh, sulfato, cloruro y también en el 2011 había arsénico, cosa que no pasa en el 2019 porque hay mejores tecnologías en, eh, disponibles. Ahora, eh, al mirar estos, estos datos agregados, eh, y voy a usar la palabra de, de un académico de la Universidad de Chile, eh, hablaba de Chile que es un caso de exitoso de subdesarrollo, ¿ya? y en este caso eh, nosotros vemos el éxito ahí en, en el agua potable con una cobertura que va en el 99,93% eh, y saneamiento también bastante alto y un tratamiento de aguas servidas también bastante alto. Ahora, ese, esa columna de tratamiento igual es un poco eh, misleading, engañosa quizás, porque eso también considera el, la descarga de emisarios submarinos que es en alrededor de un 20% a un 30%. ¿ya? Eh, y, y lo que yo quiero decir con esto es que estas cifras y estos grandes promedios esconden realidades eh, en donde si uno piensa que es agua eh, segura y suficiente para todos, hay gente que estamos dejando afuera esto, y esta es una tabla con una distribución de campamentos o shantytowns o tipo favelas, eh, en donde o no tienen acceso a agua potable, o no tienen acceso a electricidad o a, a disposición de agua servida. Entonces hay una realidad que se está escondiendo detrás de estas cifras y una realidad a la que tenemos que poner atención. Así que en conclusión, en Chile tenemos variadas condiciones hidroquímicas de fuente, eh, tenemos una calidad microbiológica bastante buena, y eh, eso tiene que ver con los altos niveles de tratamiento y también con esto de los cortos de nuestras cuencas. Eh, tengo problemas en el norte de conductividad, sulfato, cloruro, arsénico, que ha ido mejorando. Eh, y como indicador agregado, es eh, un excelente acceso a agua potable. Ahora, eh, la pregunta que nos hacemos, bueno, ¿es lo mismo esta agua potable que agua segura? Y eso lo voy a discutir eh, en un esquema que vienen a continuación. Pensando en que no necesariamente la norma recoge todos los parámetros que pueden provocar riesgo a la salud. Eh, hablando del arsénico y el boro, eh, en Chile tenemos problemas de arsénico en el norte y Chile ha sido un laboratorio natural para evaluar la, el arsénico eh, y eso porque una exposición a una población en el norte de Chile eh, bien conocida y bien puntual, eh, sobre la cual se eh, establecieron eh, mediciones y evaluaciones de riesgo y se han observado ahora de 38 años después de, esa de la exposición eh, que los efectos que tiene como cáncer al pulmón, cáncer a la vejiga eh, o a, a los riñones. ¿ya? Y ha sido un buen laboratorio porque ha permitido hacer esas evaluaciones y, y eso ha estado debajo o subyacente a la, a, a la dictación de normas. El boro también es un tema que quería poner como particular acá en Chile, que viene en el norte, eh, en la OMS actualmente hay una, un guideline de 2,4 miligramos por litro, eh, y acá en Chile eh, valores que, que hay, eh, hay muchos eh, sobre los 7 miligramos por litro, y eh, en el norte de Chile ha pasado eh, pasa eso y se han hecho estudios, estudios epidemiológicos que han permitido ver eh, la la conexión entre exposición y también indicadores, eh, por ejemplo, en orina, y, y se han encontrado esas correlaciones. Se han hecho estudios eh, que tienen que ver con bueno, eh, las consecuencias del boro en la población, eh, por ejemplo, se han analizado los espermios, eh, y aunque se ha detectado algunas, cambios, en realidad no se han visto efectos tóxicos del boro por eso no se ha normado actualmente así que en conclusión eh, temas de arsénico y boro Chile ha sido bueno para evaluar los efectos de la salud y, y por el caso del boro se puede seguir haciendo eso no tenemos una norma que lo, que lo esté controlando en este momento eh, y todavía queda un campo ahí por eh, abrir y eh, la, la norma de agua potable adoptó valores más restrictivos para el arsénico y eso se ha visto. Ahora veamos los temas de, eh, de contaminantes emergentes, eh, que es uno de los títulos de la de las presentaciones. En, en, la, en, en este libro, en esta publicación, eh, nosotros vimos en distintos países eh, junto a la International American Network of Academies of Sciences, eh, los casos de distintos países. Y yo voy a pasar muy rápidamente, pero distintos países como Brasil, Colombia, Costa Rica, eh, Guatemala, eh, Honduras, eh, y México y también Chile, eh, incluye un cierto eh, sentido de que son importantes estos contaminantes emergentes, pero la cantidad de estudios son muy pocos. El único caso en donde hay eh, bastante o hubo un estudio eh, muy interesante es en la Ciudad de México, en donde se analizaron eh, contaminantes en, o microcontaminantes orgánicos en los en aguas eh, subterráneas que vienen de la infiltración de aguas servidas eh, que se producen en, en la Ciudad de México, eh, pero eh, se hizo un análisis de riesgo y coeficiente de riesgo y se detectó que para esos niveles eh, no eran importantes. Ese es un punto, pero faltan muchos otros más. Así que los contaminantes emergentes están en, en el radar, eh, hay estudios todavía limitados, hay un disparavance. Eh, en México hay eh, algunos datos, en, en Brasil también hay otros datos y estamos entendiendo aguas superficiales, pero en aguas potables todavía falta eh, bastante por entender. ¿Qué pasa con los contaminantes emergentes en Chile? Aquí yo voy a hablar solo de dos casos. El caso del de perclorato, que probablemente bueno. algunos de ustedes no lo hayan escuchado, y es un contaminante de origen natural, eh, y se ha visto eh, que ocurre en Chile en, los en, en el caliche en donde se producen fertilizantes y estos a veces eh, también pueden ser usados en, en otros países, estos fertilizantes con perclorato. Eh, es algo que recién se está empezando a, a ver y el problema claramente es analítico porque no tenemos necesariamente buenas tecnologías para medirlo y tampoco tenemos buenas tecnologías para removerlo. el nivel eh, eran, eh, que está recomendado es de 70 partes por billón y hay aguas acá en Chile que, que lo exceden. Sin embargo, a veces no necesariamente es, eso es suficiente para hacer una norma. El otro caso es el bromato, eh, que también hay solo un estudio que está empezando, que, que se hizo muy recientemente el año 2019, eh, y en el cual se ven distintas fuentes y se ve que estamos bastante excedidos en algunas eh, concentraciones respecto a lo que ocurre en otros países del mundo. Sin embargo, al hacer el análisis de riesgo, esto eh, efectivamente no fue eh, importante. ¿ya? Sin embargo, nuevamente, ese es un punto donde hay esto el último que quiero comentar son los THM y aquí está el mismo mapa que mostró recién Manolis y nosotros hicimos el mismo mapa para Chile y lo que estamos ahora y nuestro desafío es entender eh, cómo eh, se forma o cómo qué explica digamos esas, esas diferencias entre distintas regiones del país. ¿Ya? En, al igual que en otros países nosotros estamos entendiendo y estamos viendo microcontaminantes en aguas servidas, eh, fluentes industriales y microplásticos. ¿ya? Eh, pero eso no lo, no lo voy a mencionar. Así que eh, quiero terminar con una simple reflexión en algunos temas de disminuir la brecha entre agua potable y agua segura. Nosotros contenemos el agua potable como el agua en la cual nosotros eh, estamos cumpliendo la norma de agua potable, que es un listado de parámetros. Pero hay muchos contaminantes ahí que no están incluidos. ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos disminuyendo eso? Y, un, y una de las formas que nosotros hemos visto eh, que esto puede hacerse es a través de una comprensión común. Aquí es súper importante los estudios científicos en coordinación también con estudios epidemiológicos del gobierno, en donde los distintos actores estén viendo eh, la misma mesa sobre la cual estamos tomando decisiones ¿ya? y ahí probablemente ustedes pueden ser, ubicarse en alguno de los actores que aparecen aquí en esta diapositiva eh, y pueden estar involucrados en regula hacer regulaciones planificación o ser públicos o educación o hacer investigación, pero lo importante es que todos estemos mirando esta misma evidencia y esta evidencia se vaya construyendo en forma eh, conjunta eh, es importante ser una sistematización de los estudios de ocurrencia, de los estudios epidemiológicos. La reutilización de agua nos pone en un problema o en un desafío mayor, eh, también especialmente en contextos de escasez. Y eh, tiene que haber un proceso formal y sistemático de revisión de parámetros y valores en nuestra normativa para acortar esa brecha entre agua potable y agua segura. Y no es fácil porque el monitorear, por ejemplo, en... Endocrine Disruptors o algunos de estos otros listados de contaminantes es extremadamente caro, entonces tener esta base analítica sobre la cual hacer el análisis es muy complicado. Por eso eh, quiero eh, terminar con, con eh, poner una, una nota más de optimismo y este es un paper que, eh, en que participé y salió publicado la semana pasada en Nature Biotech y que tiene que ver con distintas tecnologías eh, que se pueden utilizar para detectar contaminantes complejos en matrices a un bajo costo. Y yo creo que hacia allá debería ir, y esto debería este tipo de tecnologías debería disminuir el costo de monitoreo y de detección. A esto le llamaban como el test de embarazo para las aguas, básicamente, en donde podíamos ver eh, qué contaminantes había a un bajo costo. Eh, y esto debería ser, el progreso en estas monitoreo debería ser algo importante hacia el futuro. Ya, así que con eso y con esta perspectiva bien rápida y general, quería darle las gracias nuevamente y quedo atento a, la, a las preguntas o a esta discusión. Muchas gracias, doctores. Creo que nos han dado una, un panorama bastante amplio y completo y, y entiendo que nuestros uh, participantes están en todo el proceso de poner todas sus preguntas e inquietudes y aprovecharlos a, a cada uno de ustedes. Eh, vamos a, a, a las que me han llegado para poderles pasar las, las, las consultas que nos hacen eh, los diferentes participantes. Una va enfocada a, a, al doctor Manolis. Eh, su pregunta va hacia los avances, avances en efectos asociados a la colación de aguas para consumo humano. ¿Quieren tener un poquito más de... Que, que comente un poco más sobre, sobre su investigación al respecto. Vale. Um, hay avances tecnológicos, evidentemente, en uh, reducir la presencia de de los subproductos de cloración, um, por ejemplo, uh, nosotros en um, Barcelona um, es, hemos, hemos producido uh, entre los estudios más uh, uh, claros para la asociación entre cáncer de vejiga y estos compuestos. Y en parte es porque también teníamos unos niveles de exposición muy altos, francamente. Um, mediana a 150 microgramos por litro. Um, es alto. Y eso es la mediana. Pues, um, y claro, en los estudios cuando tienes diferencias entre exposición también encuentras resultados. El problema que tenemos con esos contaminantes es que la mayoría de los países tienen niveles mucho más bajos. Pero la exposición es allá. eso no significa que no haya un riesgo, es más difícil de encontrarlo. Ahora, ¿qué se ha hecho aquí en, en, en, la, en el área de Barcelona? pues han cambiado los procesos las potabilizadoras, estaban fuera de la ley, francamente. Y uh, lo han tomado en serio, han cambiado los procesos, hacían técnicas de precloración y, y en parte lo tenían difícil. No es que les gusta producir uh, aguas con un ángeles químicos, son gente muy susceptible también en producir un producto uh, limpio. Pero tenían también ellos agua muy contaminada pues llegaban los ríos donde sacaban el agua para hacer el agua potable muy contaminada. Cuando empiezas con agua contaminada es muy difícil después. Puedes eliminar los microbios, ¿vale?, el pues riesgo microbiológico, uh, pero difícilmente vas a eliminar varios de los otros um, uh, contaminantes. Pues es un tema que depende de la tecnología, seguramente, pero depende también de la más amplia contaminación um, de, de la, de, del medio ambiente. Um, hay otras tecnologías uh, que son más seguras, pero son más caras, claro, y no es factible. En la mayoría de los países de utilizar cloración es una tecnología bastante segura y se puede aplicar sin producir muchos uh, subprodu subproductos. Muy bien, muchas gracias. Uh, hay una pregunta también uh, enfocada a, a, a Pablo, que si quisiera hacerle, entre las diferencias entre los desafíos que encuentra entre eh, contar con agua potable y agua segura, cuáles son sus principales desafíos. A ver, primero tiene que ver con un tema eh, de definición de agua potable desde el punto de vista regulatorio y los mecanismos que hacen que esa definición de agua potable a través de un listado de parámetros y valores sea, eh, por un lado, lo más actualizado respecto a los riesgos que ocurren, y por otro lado, sintonizado con eh, la capacidad que existe de hacer las inversiones. Eh, y, y en ese aspecto eh, siempre va a haber una decisión política respecto a eso, porque si uno, por ejemplo, empieza a mirar las tarifas de agua potable acá en Chile, que las tarifas en realidad sanitarias, que consideran, agua potable y tratamiento de aguas, eh, antes que existiera el sistema actual privatizado, eran más bajas, ahora son mucho más altas, pero tiene un nivel mayor de saneamiento. Eso eh, refleja un cierto compromiso ¿ya? y una decisión política. Entonces, si es que nosotros estamos aumentando ahora los niveles de restricción o bajando los niveles eh, y haciendo más exigentes nuestras normas a través de mayores parámetros, podemos tener una norma demasiado exigente que haga que las tarifas de agua sean más caras y ahí no tenemos agua eh, para todos. Quizás va a ser agua segura, pero no para todos, entonces eso no nos sirve. Entonces encontrar ese compromiso es complicado. Y ahí eh, la epidemiología juega un rol importante porque tienen que ser decisiones basadas en análisis de riesgo. ¿ya? Y también eh, yo no descarto que tienen que ser decisiones a veces con un foco eh, más local, sobre todo en estos problemas que yo ponía, en los cuales eh, habían en ciertas localidades ciertos contaminantes eh, específicos. ¿ya? Eh, yo creo que esos eso son, son desafíos para salvar esa brecha y de todas maneras ir encontrando estos, estos contaminantes, eh, encontrando dónde ocurren o naturalmente o causados por los seres humanos. Eh, eso. Oh. ¿Tiene el micrófono? Disculpe. sí, disculpe, está con el micrófono en vivo. Sorry, <risa> ah, por, por guardar silencio ahí con ustedes. Esta va para ambos, ah, va enfocado a, al monitoreo del COVID-19 en aguas residuales, eh, ¿Cómo consideran, consideran que estos resultados permiten emitir alertas tempranas? que podrían eh, ser factibles en estos países de América Latina? ¿Cómo han avanzado los eh, centros de investigación en eso? Quieren conocer un poquito de su experiencia. Empecemos con el doctor Manuel. Seguramente es factible en muchos países de América Latina, um, no tengo ninguna duda. Ahora, uh, yo creo que... Pablo, Sandra o Patricia, usted o Agnes pueden eh, eh, responder más eh, cómo y en qué países se puede hacer. Seguramente si se puede hacer, tampoco es eh, la cosa más espectacular. Es, es interesante este tema, ¿eh? si podemos identificar brotes tempranos eh, haciendo esos análisis. Hay otras técnicas, hay gente que analiza tweets, por ejemplo, para identificar brotes tempranos. Hay varias Medidas tecnológicas, pero este es uno que se ha utilizado en varios partes, no solo en, en, en Seattle y Salt Lake, en, en otras partes y también aquí en Barcelona, y parece que puede funcionar, um, porque hasta ahora no, no estamos haciendo una buena previsión. Ahora aquí en Cataluña tenemos uh, desafortunadamente nuevos brotes unos se podían prevenir totalmente con, la, eh, con toda la historia de los jornaleros agricultores. Cuando vienes, tienes 30.000 personas en condiciones eh, aceptables, claro, va a salir un brote. Aquí no, no tienes que ser un gran científico para, para prevenir. El tema es cómo puedes prevenir en otras situaciones, en la ciudad de Barcelona. lo que hemos, y esto, esto seguramente puede ayudar, eh, pero si se puede hacer, ¿en qué países? Yo no lo puedo responder. Okay. Acá en Chile, el, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo eh, recientemente hizo un llamado rápido a investigaciones asociadas a COVID eh, en donde entregaba fondos por un año y recientemente se sancionó eso y de hecho una de las investigaciones que se va a hacer es la presencia o detectar COVID en las aguas residuales. Eh, yo creo que es es un, es un esfuerzo bien importante y yo, yo lo veo muy promisorio. Ahora, hay que ser cuidadoso en, en las expectativas que se generen, porque, por ejemplo, si piensas en Santiago, que es una ciudad de varios millones de habitantes y tiene <coughs> unas plantas gigantes, que tú lo detectes en la planta no te va a decir de dónde viene. Entonces tienes que empezar a hacer una, una investigación hacia aguas arriba eh, en, en los sistemas de alcantarillado para que puedas detectarlo. Quizás para... Eh, para poblaciones o comunidades más pequeñas, puede dar eh, mayor información. Esta técnica de conocer la mejora de tu población y su salud a través de del agua servida es una cosa que está bastante en boga actualmente. En Estados Unidos, por ejemplo, eh, en algunos campos se ha visto eh, cómo se consumen drogas a través de las aguas servidas. Eh, cuáles son los patrones eh, de consumo de, de ciertos fármacos, etcétera. Así que claramente eh, es, un, es un área en donde no solo con el COVID, sino que eh, con otros tipos de enfermedades o con otros tipos de, de comportamientos que uno quiere estudiar a nivel agregado, puede usar las aguas servidas como una forma muy efectiva de muestreo pero el problema están las técnicas analíticas, que son, eh, no, no son completamente accesibles. Eh, no sé si Sandra Cortés está por ahí, quizás quisiera comentar la experiencia que ella tiene con, con, con una empresa sanitaria acá, en donde ese es un tema que están considerando. Eh, sí, me escuchan, ¿cierto? Sí. Sí, hola, muchas gracias eh, por la por la invitación para, para este webinar y bueno yo me, eh, me sumo digamos a, a lo que ha comentado pablo eh, nosotros justamente a consecuencia de la pandemia eh, y de la, de la cantidad de casos ustedes saben que chile va, va como dentro de los top 5 top en latinoamérica o top 1 no estoy segura eh, Justamente empezamos a hacer un apoyo desde el Departamento de Salud Pública a la empresa eh, sanitaria que, que abastece principalmente toda la región metropolitana y a consecuencia de esa primera colaboración pensando en la salud de los trabajadores eh, comenzamos a, a discutir este tema de, de medir eh, justamente eh, el SARS-CoV-2 en las aguas servidas y justamente en este concurso que, que eh, mencionó Pablo eh, un equipo con el que hemos estado trabajando en medir resistencia antimicrobiana eh, nos adjudicamos entonces una propuesta para junto con la empresa sanitaria hacer esta especie de sistema centinela eh, donde las aguas servidas eh, se, se, se van a tomar muestras a la entrada de la planta de tratamiento pero también en algunos lugares que estén bien sectorizados para poder tener una estimación de la población que que, que es, digamos, eh, cubierta por este servicio del de al alcantarillado. Y eh, en paralelo estamos haciendo la, la revisión de la información eh, epidemiológica de los casos incidentes. Hay muchas preguntas, hay muchas incertidumbres, pero eh, para nosotros es una opción porque eh, justamente a consecuencia de la pandemia muchos laboratorios universitarios recibieron un financiamiento para adaptar su, sus métodos oh. y poder medir, el, hacer los PCR para, para, para el SARS-CoV-2 en las muestras humanas. Y eh, algunos de ellos están adaptándose también para poder hacer eh, la medición del SARS-CoV-2 en las aguas servidas. Y, y para nosotros es un, un buen insumo porque sabemos que la detección eh, en las personas eh, depende de, un, de varios factores, o sea, el testeo de la población no es tan sencillo en Chile eh, porque tenemos una, una dificultad no menor en el tema del acceso, no ha sido fácil el control de la pandemia en Chile, entonces tener una aproximación desde, desde la circulación viral en las aguas servidas creo que nos puede ayudar a generar estas alertas tempranas eh, y poder de alguna manera eh, informar a la autoridad local para que haga medidas preventivas. Entonces, eh, estamos pensando, bueno, justamente nuestra empresa sanitaria eh, eh, eh, pertenece a unos capitales españoles, y entonces lo que se está haciendo en España, principalmente en Barcelona, Murcia, es algo que se espera poder replicar en una especie como de colaboración espejo, para poder de alguna manera estandarizar los procedimientos y poder tener resultados comparables. Así que bueno, estamos partiendo y no sabemos qué va a pasar, pero esperamos que la pandemia nos permita tomar las muestras y poder hacer estas aproximaciones. Así que les vamos a pedir ayuda si de pronto nos vemos sobrepasados con, con la información. Muchas gracias. Creo que en, en, en ese sentido les... O sea, saqué esta pregunta fuera de los productos químicos porque sé que es una inquietud que tenemos en toda, la, en toda América y en todo el mundo que nos la pena en este espacio pues, hacerles esta pregunta como investigadores pero hay una pregunta que quisiera y que veo que se repite mucho en, la, en, la, en, en los grupos es enfocado a, pueden ver ustedes cuáles podrían ser los desafíos para la vigilancia uh, sobre, de los productos químicos eh, y, ¿Y cuál cómo podemos hacer para su incidencia en las políticas públicas? Para... Pablo, ¿vas tú primero o yo? Eh, yo ese, eh, a ver, yo yo solo complementar un poco lo que, lo que dije recién, en que en en este caso los contaminantes emergentes, las dificultades analíticas son grandes. Cuando uno quería, por ejemplo, medir todo un panel de Endocrine Disruptors o de microcontaminantes eh, era un, una cantidad eh, de dinero que eran varios cientos y quizás hasta miles de dólares, si es que tú quieres medirlo completo. Y si es que ahora piensas en tener una estadística, es realmente difícil. Entonces, yo creo que aquí esto de, de generar modelos conceptuales a partir de investigaciones en donde ponen un caso de estudio, uno puede empezar a sospechar eh, dónde están estos contaminantes y complementar o después utilizar este monitoreo solo para verificar eso. Eh, yo creo que es muy importante ahí cómo se complementa la producción de ciencia con la normativa que te pide analizar las fuentes de agua y el, el agua producida. Eh, ahí tiene que haber un match muy bueno que eh, si no se convierte en algo completamente ineficiente. Eh, nosotros en la normativa chilena hay un decreto que dice tú tienes que eh, normar o, o medir eh, de esta lista los contaminantes que tú eh, pienses como autoridad sanitaria que pueden existir en el agua bueno, todavía no existe un mecanismo completamente claro y sistemático en cómo se aborda eso y claramente tú no le puedes decir a todas las sanitarias que, abordes, que midan todo que seleccionar y ser eh, realmente eh, discriminador en decirlo. Y ahí la ciencia, a través de los modelos, puede aportar. También aportan estos mecanismos de medición más baratos o de screening. Sí, sí puedo decir. Hay, hay unos aspectos que son aún para investigación. No sabemos suficiente Microplásticos, por ejemplo. Necesitamos entender mucho más sobre microplásticos antes de entrar en la fase de legislar. Uh, pero hay muchos otros que ya conocemos uh, mucho. Uh, y francamente es un tema de aplicar en políticas de, de salud. Um, seguramente siempre hay preguntas uh, de investigación. Uh, yo he mencionado el problema muy serio de cómo evaluamos la toxicidad de mezclas de productos. Um, pero esto no tiene que ser una excusa para no uh, tomar me medidas de protección. Y evidentemente hay, hay contaminantes químicos que no hemos hablado, plaguicidas por ejemplo, que son muy serios. Y um, como uh, has dicho, Patricia, en tu e intervención inicial, en los ODS, uno de los problemas muy graves que tenemos es que no tenemos suficiente información de la exposición, que tampoco es rocket science, francamente. No es fácil, pero no es rocket science de tener un base de datos mucho más completos, de, de una amplitud. Y hay una pregunta que se refiere al Instituto de Métricas de Salud, de IHMI, de Seattle, um, que hacen un trabajo estupendo. Pero hacen un trabajo estupendo si tienen información. Si no tienes información, puedes hacer gráficas buenas, pero es unas estimaciones con unos... Uh, uh, con, que no sabemos si están seguras o no. Y Ellos son uh, excepcionales en, en el trabajo que hacen, pero para muchos, uh, muchas exposiciones no tienen datos. Si no tienes datos, no puedes hacer estimaciones. Y esto es un tema que no se entiende, francamente, cómo no hemos uh, pon, uh, puesto más uh, fondos en monitoreo, que es una base para, para muchas cosas. Bueno, muy bien. Muchas gracias a, a, ambos, a ambos ponentes. Realmente nos han ilustrado toda una mirada de la exposición de productos químicos en sus países, en la región, los diferentes estudios, los diferentes riesgos y efectos en, en la salud. Y creo que eh, hay mucho que avanzar para posicionar este tema en, en, en la agenda con más fuerza, con la, en la agenda internacional. Si bien están en el proceso de monitoreo 2 el arsénico y el fluor pero tenemos otros que nos están afectando, nuevos desafíos que se nos presentan con otros contaminantes emergentes en, a nivel global, nuevos problemas que nos han ilustrado relacionados a, a, a, al acceso del agua con equidad, relacionados con las sequías también, que se vuelven cada vez más emergentes, con la disponibilidad del recurso, tenemos uh, todo un trabajo en, la, en, la, en América Latina, en el Caribe, en el mundo en sí, para poder realmente tener a uh, una ciudadanía sana. Y ahí la labor de, de, de los investigadores y de estas redes pueden dar evidencia y con evidencia construir políticas públicas. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias también a... a a todo el equipo de investigadores a, asociados a todo este grupo a, a, a la a la a la red de, de epidemiología ambiental también de, de todo el tema que podamos a, apoyarlo desde de, de la organización creo que Agnes tendrá unas palabras finales para este grupo que ha sido la que ha estado enlazando desde la organización todo este compromiso Agnes eh, no, muchas gracias a, a todos creo que eh, tuvimos un panel muy interesante y, y quería agradecer eh, en nombre de Diana por la colaboración con Neoligiste eh, Lac eh, esta colaboración ha sido muy fructífera y, y, y es esa, no es el inicio de nuestro trabajo pero esperamos que, que también eh, sigamos en, en esta colaboración en, en los próximos webinars eh, agradecer también eh, particularmente a los panelistas, Manolis, Pablo y a la moderadora, Patricia, eh, porque nos presentaron un panel extremadamente rico. Y eh, principalmente agradecer a los más de 180 participantes que tuvimos de diversos países, de formaciones diferentes y con interés en el tema. Hay muchas preguntas que no fueron resueltas y eh, haremos lo posible para dar alguna respuesta en, en el futuro y creo que tendremos acceso a, a los correos. Este webinar va a estar grabado y a mí me da un gusto saber que está, hay tanto interés y, y esto se muestra por la atención y el número de preguntas que tuvimos. Eh, la idea de estos webinars no es eh, proveer todas las respuestas, pero sí hacer con que hagamos muchas preguntas más y actualizar un poco y promover la discusión eh, con diferentes expertos eh, en el tema. Y como vimos hoy día, y mencionó Patricia muy bien, nuestros desafíos son gigantes. Y la OPEP está interesada en estimular la implementación de la vigilancia en salud pública y en particular, en el caso de hoy día, de la vigilancia de calidad No hay vigilancia adecuada si no hay apoyo, diálogo, interacción entre los implementadores de la vigilancia y la investigación eh, del mundo académico. Eh, este eh, son como para estimular que esto ocurra en todos los lugares. Aprovecho también para invitarlos, para aquellos que no eh, lo hicieron, eh, a conocer nuestro curso de Epidemiología Ambiental. Es un curso básico que está en el campus virtual. que Está aquí eh, el enlace para el curso. Este curso va a ser eh, actualizado muy brevemente y también es fruto de la colaboración con el capítulo de la sociedad en la región. Y hacer un poco de propaganda, tendremos nuestro próximo eh, webinar el 5 de agosto y va a ser un tema también de emergencia pública, que es sobre espacios verdes urbanos y salud. Y, y, y hay, eh, como muchos de ustedes eh, saben, una fuente eh, de este tema con eh, otros temas de salud pública y otros temas de salud ambiental como el cambio climático, la contaminación del aire y también de promoción de salud. Eh, espero que eh, este debate eh, haya sido útil para todos. Agradecemos su participación y esperamos verlos eh, el 5 de agosto. Eh, muchas gracias a todos. Días, buenas tardes, buenas noches para Manoles. Eh, eh, Esperamos eh, contar con sua presente em futuros uh, é, webinars.